Yo quiero continuar esta relación en fornicación, sin casarme. Y ahí entonces que Dios me apruebe, porque es que es lo que yo quiero. ¿Por qué Dios no me lo da si yo tanto lo deseo? Estos son mis deseos, esto es lo que a mí me trae placer, esto es lo que a mí me deleita, a mi carne. Acomódate Dios y respáldame en todo esto que yo quiero hacer. Yo me recuerdo cuando yo era muy joven y yo decía, Señor, te quiero servir, pero... Yo también quiero, todavía tengo parte del mundo que yo deseo. Uh -huh. Y le decía, Señor, déjame servirte, pero también déjame complacerme en estos deseos pecaminosos. Pero yo le decía, pero todavía te doy mi corazón y yo te quiero servir, pero permíteme esto. Y el Señor me habló, uh -huh. y me dijo. cordial para todos ustedes que a esta hora nos ven a través de esta plataforma. Donde quiera que ustedes se encuentren, enviamos un abrazo desde Chicago, Illinois. Les acompañamos mi esposo Joe Pellegrini, Jessen y Pellegrini, en un episodio más de Daily Life Show. La práctica de la verdad te conecta al éxito. Estaremos exponiendo verdades de la palabra de Dios, Joe, que nos conducen al éxito a la voluntad de Dios, yo porque en muchas ocasiones hemos escuchado casos de personas que quieren venir a Cristo para que sea Cristo quien les conceda cada uno de sus deseos, sus caprichos, sus sueños que no van acorde a la voluntad de Dios y que de una u otra manera contradicen los principios que están establecidos en las Escrituras. Sí, muchas veces uno le puede enseñar la Biblia y lo que dice Dios varias veces, de diferentes formas, de diferentes enseñanzas, pero desafortunadamente la persona cae en el mismo capricho y está en contraviento y marea para obtenerlo. O sea, uno le dice la verdad, pero sigue la persona tan terca que quiere todavía lo que quiere y quiere que Dios se lo dé, Así a la es. buena o a la mala. Están empecinados en a como de lugar adquirir u obtener cada uno de sus caprichos, ¿no? conforme a sus deseos engañosos de su corazón. La Biblia establece que nuestro corazón es engañoso y asimismo de allí del corazón se procrean tales deseos que van en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que dice Dios en su palabra y aún las personas dicen yo quiero seguir a Dios bajo mis estándares, no bajo mi voluntad, bajo mi propio razonamiento, bajo mi propia opinión. Sí, las la personas son muy difíciles para tratar cuando tienen su mente enfocado en una necesidad. Sí. Están enfocados en esa necesidad o en ese deseo. Así y es. no se puede salir de ahí, no, por más que uno le diga. Y eso es algo que cuando le empezamos a administrarle la verdad, la esperanza es que Cristo le hable para que puedan soltar ese deseo soltar eh, esa petición que que llegaron a los pies de cristo y que reciban la bendición de dios que reciban el plan y el propósito de dios no necesariamente es ese deseo no necesariamente es esa petición así es. posiblemente es pero tenemos que rendirlo primero a él Sí, dice la palabra de dios y david oraba a dios decía en el salmo 143 versículo 10 decía tú eres mi dios enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos qué linda oración es la que tú y yo podemos hacer en ese momento de rendición a nuestro padre eterno porque sabemos que él es el supremo dios el que creó el universo el que está al tanto de cada uno de nosotros dice la escritura además que Él tiene contados aún nuestros cabellos. Imagínate, ¿a dónde llega la grandeza de nuestro Dios? Y así nosotros mismos debemos captar esto tan poderoso, asimilarlo y decirle, yo no sé absolutamente nada, yo no sé cuál es el mejor plan para mi vida, pero yo tengo un Padre eterno, quien me creó, quien me formó, y Él sabe qué es lo mejor para mí. Y cuando nosotros oramos así como oró David, en este Salmo 143, versículo 10, dice, tú eres mi Dios, Partamos desde allí, Joe. ¿Será que muchas personas que están empecinadas en adquirir sus caprichos, habrán reconocido a Dios como su verdadero Dios? Porque en la Escritura dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que en primer lugar debemos nosotros reconocer y debemos preguntarnos, ¿realmente Jehová, Yahvé, Jesús es mi Dios? Exactamente. A veces, tenemos esta posición que pensamos, ¿será que Dios está equivocado? No sabe lo que verdaderamente quiero, o ¿por Él quiere que yo lo entregue? Si tanto lo amo, tanto yo deseo, tanto lo quiero, porque Él no me entiende a mí. Y tenemos ese error, a veces pensamos, Dios no me entiende, Dios no sabe verdaderamente lo que, que yo lo quiero y que voy a ser voy a, complacida. O sea, me va a ser feliz este deseo, y Dios sabe ese plan que no sabemos nosotros, que no nos va a convenir, no nos va a salir bien, no es el plan perfecto de Dios. Y que Dios nunca opera contrario a lo que está establecido sí. en las Escrituras, porque en muchas ocasiones nosotros, en nuestra terquedad, queremos obtener algo, pero la palabra de Dios me está mostrando que Dios no me quiere dar esto porque me conduce al pecado que trae la muerte entonces partamos desde ese punto yo si yo hago a dios como mi único dios debo tener claridad que él quiere lo mejor para mi vida que él me quiere dar lo mejor él tiene planes de bien y no de mal para nosotros y que desde allí nuestro corazón tiene que estar rendido completamente a la voluntad de dios y dice y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos hmm. de ninguna manera el Espíritu Santo, de ninguna manera nuestro Padre nos va a guiar por caminos torcidos, por sendas pecaminosas. Él dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, Joe. Dios nunca nos va a fallar. Dios nunca nos va a llevar a un camino equivocado. Él sabe más que nosotros. Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que nos va a llenar. Debemos de dejar de estar contemplando ideas humanas pensamientos humanos y empezar a confiar en dios así la confianza en dios es lo que nos va a llevar a nosotros a la verdadera prosperidad espiritual a un camino recto el camino correcto el camino que se ha escrito de nosotros y es que en muchas ocasiones nosotros queremos adaptar a dios a nuestro pecado ¿no? Ay, sí. decirle bueno dios aquí estoy estos son mis planes estos son mis deseos esto es lo que yo quiero hacer yo quiero continuar en mi vida eh, de, de delitos y pecados como dice la escritura pero que quizá muchas personas no lo ven así no lo ven como delitos y pecados lo ven como estos son mis deseos esto es lo que a mí me trae placer esto es lo que a mí me deleita a mi carne uh -huh. es lo que ellos le están presentando a dios su carne pero no están presentando una vida para que sea rendida a los pies de jesucristo para que se haga la perfecta voluntad de dios así quieren entonces acomodar a dios a sus pecados a sus deseos, a sus concupiscencias. Acomódate Dios y respáldame en todo esto que yo quiero hacer. Yo quiero continuar esta relación en fornicación, sin casarme, y ahí entonces que Dios me apruebe, porque es que es lo que yo quiero. ¿Por qué Dios no me lo da si yo tanto lo deseo? Yo me recuerdo cuando yo era muy joven y comenzando en el ministerio, que yo rendí mi vida a Jesucristo, pero yo deseaba. Yo decía, Señor, te quiero servir, pero...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 y también en Dios Él no permite eso No podemos Nunca. ser tibios No podemos ser personas que Déjame vivir Así todavía es. Este deseo mío Señor Y yo te sigo tus caminos Voy a la iglesia todos los, los domingos Y todos los servicios Pero déjame vivir también En los placeres de este mundo Sí, cuántas imposible. veces hemos visto personas que Ok, voy a ir hoy a la iglesia Tipo viernes o domingo Diríamos viernes, fin de semana Y después de salir de la iglesia se van para la discoteca, se van al bar, se van a la barra y se van a quién sabe qué otras cosas hacer Y fueron a la iglesia Pero lo que sucede es que ellos todavía no tienen a Dios como su Dios uh -huh. No han rendido sus deseos ni su voluntad ni su vida pecaminosa al Cristo que nos puede transformar No desean explorar el camino de Dios, el plan de Dios Todavía quieren experimentar sus deseos y sus placeres no podemos hacer las dos cosas ya, Y mira qué tan contundente y tan claro dice Dios en este pasaje de Mateo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, hablando Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos decimos Señor, Señor. Muchos en nuestras dificultades hemos ido a Dios clamándole, ayúdame en mi situación, pero esto no indica que realmente pertenecemos a Cristo ni que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y mucho menos hemos nacido de nuevo. Podemos decir Señor, Señor, pero seguir en el pecado, seguir en la desobediencia, en la mentira, en el engaño, en la fornicación, en la pornografía y no querer cambiar. Dice Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de inmundicia, dice otro pasaje en las Escrituras. Es que no podemos engañar a Dios, tratar de hacerle un truco. Ay, a ver si me acepta. Y bueno, Él no, él no, él no va a saber lo que está en mi corazón. Le voy a decir esto, pero... Esto es lo que yo siento. ¿Cuántos hemos escuchado? Nadie puede esconderse de ¿Y, Dios. ¿Y cuántos hemos escuchado que dicen: Yo voy a hacer esta trampa, yo voy a hacer <risa> esta fechoría y ya Dios va conmigo y Él me va a ayudar y, y yo ya le pedí a Dios y Él, él me va guiando? Diríamos, bueno, ¿a cuál Dios? Porque el Dios creador del cielo y de la tierra No avala ningún tipo de prácticas como estas él no, va ni a de conductas. él no va a permitir que nosotros Llevemos una vida pecaminosa Y decir que lo conocemos a Él O que Él nos conozca a nosotros Porque la Biblia nos muestra muchas veces La identidad de un hijo de Dios Así ¿Cómo es, nos sí. conoce Dios? ¿De qué manera nos conoce? ¿Como hijo o como persona? O creación Creación sabe cuál es la identidad que tenemos en cristo y esto es algo que tenemos que escudriñar como un seguidor de jesucristo yo soy hijo de dios o soy simplemente creación de dios simplemente soy un hombre pero dios no me va a reconocer a mí porque no sigo conforme a su plan no estoy interesado en el camino que Él tiene para mí. Y ahora, ¿qué sucedió en el momento en que tú le dijiste a Dios, Dios mío, ayúdame o oh, quiero servirte con todo esto que a mí me gusta, pero Dios te dijo todo o nada? ¿Qué sucedió en ese momento? Sí, porque yo pensé que Él me necesitaba más que yo a Él. Wow. So, en esa situación tú dices, pues bueno, Dios, yo me entrego a ti, pero déjame seguir mi vida como a mí me gusta. Y el Señor cuando me dijo wow. todo o nada, todo o nada es todo o nada yo en ese momento decidí seguir a jesucristo el camino correcto confié en dios no tenía que verlo pero yo sabía que si él me salvó si él me restauró si él me me limpió y me perdonó también él tiene un camino mejor para mí estas cosas del mundo no me puede traer placer y decidí dejar todos esos deseos y seguir la voluntad de mi padre y hasta el día de hoy en ese momento, en ese instante él me libertó de cada deseo que yo quería poner delante de él como una, como un... Que era contrario a su sí, palabra. Sí, sí, sí, que yo quería ponerle como chantajear a Dios. Pues si tú me quieres, pues me tiene que aceptar con esto. Wow. Y él, y, y él cuando Dios me dio no todo a esa nada... no clase de trueque. Lord, no, nada de eso. Él no quería saber nada de eso. Todo nada. Y todo nada fue todo nada. Y vi cuando yo le di todo a él y decidí dejar... Todo lo que no, me, uh, no era bueno para mí, yo vi la mano de Dios. Instantáneamente el Señor me libertó de todos esos deseos y de todo ese chantaje, y yo pensé que no podía vivir sin esos placeres, y ahora veo que el Señor tenía un camino mejor. Un camino que te puedo decir por testimonio propio, que me llevó a la verdad, a la paz, al gozo, que no, nunca este mundo me puede proveer. Es extraordinario el poder de nuestro Señor Jesucristo en el momento que nosotros nos rendimos completamente a Él, le entregamos nuestros deseos y decimos, Señor, ya no quiero vivir yo, sino que vivas tú, Jesucristo, en mí. Y dice ese pasaje, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un pasaje que a mí de verdad me, me, me gusta muchísimo porque veo el poder del Señor Jesucristo operando en nuestro interior y transformándonos y trayéndonos libertad de una vieja naturaleza pecaminosa y allí es donde Él nos da esa nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y ya estos deseos, yo que tanto nosotros teníamos mueren y tenemos una nueva vida en Cristo y decimos, wow, a mí ya no me gusta practicar esto, a mí ya no me gusta hacer algo que a Dios no le agrada, no, no siento, ¿por qué? Porque esa nueva simiente de Jesucristo que está en nosotros, esa nueva naturaleza, esa nueva vida de Cristo nos transforma y ya nosotros empezamos a ver todo conforme al reino de dios y dice la escritura en el padre nuestro que todos lo conocemos en el versículo 10 dice venga tu reino hágase tu voluntad como se hace en el cielo hágase también aquí en la tierra señor que esta sea tu oración diariamente señor que se haga tu voluntad, así como se hace allá en el cielo, que se haga tu voluntad en mi vida. Yo quiero vivir acorde a tus designios, a tus propósitos, a tu plan, a tu palabra. Yo quiero obedecerte y de esa manera nos vamos preparando para ese momento de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que es pronto, Él viene por su iglesia y qué lindo que tú también Puedas hacer parte de la iglesia de Cristo, que estés con ropa nueva, vestido blanco y resplandeciente Para recibir a nuestro amado Señor que viene a llevarnos juntamente con Él A tener en el, a una nueva vida con moradas celestiales que Él está preparando para todos nosotros Tenemos que reconocer que Dios tiene el mejor plan, el mejor camino Va a tener todo lo que necesitamos para tener éxito en este mundo Y nunca nos dejará con tristeza todo lo que Dios da Todo lo que Dios nos bendice con Nos traerá felicidad, gozo, plenitud Y una llenura que el mundo nunca nos podrá dar extraordinario Así que te invitamos a que le entregues tu corazón a Cristo A que de verdad tú quieras seguir ese camino Decidir seguir a Cristo Y dejar a un lado todo lo que a Dios no le agrada Y lo que cada día te esclaviza más Decide hoy ser libre Entrégale tu corazón a Él Y dile Espíritu Santo, sella mi vida y tú, Jesucristo, lávame con tu sangre preciosa, transformame, haz de mí una nueva persona. Quiero conocerte, enamorarme de ti, amarte, deleitarme en tu palabra y deleitarme cada día en tu presencia. Les agradecemos la atención en este tiempo de Daily Life Show, la práctica de la verdad te conecta al éxito Yo Les invitamos también para que se conecten a nuestras diferentes plataformas. Oh, sí, puedes conectarte con nosotros a través de diversas plataformas puede ir a YouTube, ahí tenemos un canal suscríbete y vas a ver mucho material que va a bendecir tu vida muchas enseñanzas, muchas predicaciones y vamos a seguir en el camino que Dios ha planeado con nosotros. Les invitamos a unirse también a nuestra comunidad de Facebook, nos encuentra como Daily Life Ministries, y a escuchar nuestros episodios de podcast en las diferentes plataformas de podcast, Spotify, Amazon Music, Apple Music y las demás. Así que les invitamos además para que se suscriban y compartan este contenido con otras personas, para que conozcan el grandioso amor de nuestro Señor Jesucristo. Será hasta la próxima. Bendiciones.